Continuando con el desarrollo de las tradicionales fiestas de pone y quita bandera en el municipio de Mixquiaguala de Juárez, la tarde noche del pasado sábado 26 de febrero se llevó a cabo el cierre de esta tradicional celebración en el barrio de los Tigres con la tradicional quita bandera a cargo de los simbólicos chitas y fungiendo como anfitriones la mayordomía de San Antonio de Padua donde en esta ocasión reciben la visita de la mayordomía de San Nicolás de Tolentino Peregrino, quienes se encargarán de sellar el ritual para dar paso a la entrega de la cruz y el cortagallo el martes de carnaval. La cruz es ofrecida por la familia Santillán Arias y debe ser bendecida para entregarla este martes a quienes deberán cumplir el compromiso de resguardar al Santo Patrono San Antonio de Padoa Peregrino durante todo un año y sacar adelante las fiestas de pone y quita bandera con el apoyo del pueblo. Ahorita, ahorita, ahorita. Ya está ya lo que no Gracias, ya la de la mañana alumbró, todos el día, la gloria y Dios, de Dios, la Dios, de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 Padre, cada día perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en amor. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros por los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo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 en especial a señor San Antonio, a señor San Nicolás. En ese momento vamos a pedirle por todas las personas que apoyaron a esta mayordomía. Vamos a pedirle por todas aquellas personas que los apoyaron con su granito de arena. Vamos a pedirle por los castilleros, las floreras, las moleras, los cueteros, los de la alfombra, los castilleros. Vamos a pedirle por cada una de todas las personas que no dejaron sola a esta mayordomía. Vamos a pedirle también por las necesidades de cada uno de los que estamos aquí presentes. En especial vamos a pedirle por el Padre que está muy jovencito y que nos, conceda el, que nos concedan los patrones, que lo cuiden, lo bendigan y lo protejan. Vamos a pedirle también por aquel país que está en guerra, por todos aquellos hermanos nuestros que inocentemente están muriendo, vamos a pedirle porque nuestros patrones, nuestro Padre Jesús y nuestra Madre Santísima, separe en medio de todos aquellos niños, de todas aquellas personas que mueren sin culpa. Vamos a pedirle también, porque hoy quitamos su bandera del señor San Antonio y se entrega a la nueva mayotomía. Vamos a pedirle a señor San Antonio, a señor San Nicolás, porque así como la van a recibir hoy en este día y van a hacer un juramento, todo salga bien y que Señor San Antonio les conmueva el corazón para que salgan bien con ese compromiso que hoy se echan encima. Vamos a pedirle también por todo, por todo México. Vamos a pedirle por todo nuestro país mexicano para que ya muy pronto termine esta pandemia y podamos tener nuestra vida normal. Vamos a pedirle por todos aquellos niños enfermos que no tienen medicamento, por todas aquellas madres enfermas que están en los hospitales, por todos aquellos que no han tenido hoy en este día un pedazo de pan para llevárselo a la boca. Vamos a pedirle también por nuestros hogares de cada uno de los que estamos aquí presentes. Padre nuestro que estás en el cielo, sacrificado sea tu nombre.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 Con este ritual de quitar la bandera de la plataforma simbolizan así el fin de los festejos de la fertilidad, entregando también la bandera a la nueva mayordomía encargada de los festejos el año próximo 2023, como se ha hecho durante generaciones y continuando con nuestras tradiciones que le dan identidad al municipio de Mixquiahuala. Un aplauso muy fuerte para esta familia. Una diana por favor. Sí, por favor. Ayúdenle a su mamá a levantarse, por favor. Allí, allí la ponen ahí enfrente, en medio, por donde están, por ahí. Que Señor San Antonio, Señor San Nicolás, bendiga a toda esta familia y porque los ayude para que sigan apoyando a las mayordomías donándoles la cruz. Vamos a darle un fuerte aplauso. A esta familia, por favor, le suelte el para que se haga un el de Las fiestas de pone y quita bandera son el acto de iniciación para dar paso a las próximas festividades de carnaval y Semana Santa en Mixquiahuala de Juárez, cortando las malas energías purificando las tierras para las próximas cosechas y ofrendando a Dios el trabajo y esfuerzo del pueblo, fortaleciendo la fe y la unión entre quienes forman parte de estos festejos. mayordomía del Señor San Nicolás, que en este momento inicia la ceremonia de Quita Bandera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo.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 de Padua, Señor San Nicolás de Tolentino, de la paz y la tranquilidad a su pueblo. La, el arco, se regresan y en la segunda vuelta nos vamos, por favor. Sacramento adorado y divino, Verbo Santo, delicia de Dios. Para hallar la salud y la vida. Una llena, músicos. Buena, despacio, despacio, despacio, contador mayor bota. Si ya está la mayordomía de señor San Antonio, por favor, pasan aquí a la ermita y de aquí para allá, de, al lado derecho, del lado donde está San Antonio. Se forman, por favor, en lo que nosotros vamos y quitamos la bandera. Por favor, si son tan amables de formarse. La mayordomía nueva de señor San Antonio, por favor. La biolumía del señor San, Nicolás, de señor San Nicolás pon en sus manos, en sus manos este, símbolo, este símbolo que el pueblo conserva, que el pueblo conserva para, seguir, para, seguir, con para seguir con estas tradiciones curan ustedes, curan ustedes honrarla, venerarla y, y, y defenderla, si es preciso. Si es preciso la vida es su vida. Vida. Sí, juramos. Una pierna muy fuerte, músicos, y un aplauso para esta nueva maillotomía, con este momento hablado de ahorita yo les digo lo que van a hacer. ¿Entro? Ahí está ahí está la bandera. A ver, ahora sí, las banderas chicas van a formar, van a ir formadas atrás de la grande. Por favor. Atrás de la grande, por favor. Sí. Ahí, ahí, ahí, no se me Esta va atrás de la grande. Atrás de la grande. Por favor. Ahí. Ahora sí, ahora se voltean, se dan la vuelta hacia las imágenes. Primero la grande, las chiquitas van atrás, por favor, por favor. Nuevamente lo mismo. Atrás, atrás. Primero una y las dos van en cruz, las de atrás así. Y se hincan, por favor, un momentito, por favor. Ondean su bandera, la grande, nada más la grande. En este momento, señor San Antonio, señor San Nicolás, la nueva mayordomía del señor San Antonio acaba de recibir la bandera. Este es un inicio del compromiso que se tiene con señor San Antonio. Es algo tan sagrado y tan bonito que la tiene. Ustedes saben que de estas festividades sale la cuaresma aquí en Misquiahuala. Yo creo que por eso todos nos sentimos bien orgullosos de tener estas tradiciones. Señor San Antonio, Señor San Nicolás, en este momento te piden su licencia para ellos empezar a trabajar hasta el día 13 de junio. Vamos a ofrecerle una pequeña oración a nuestros patrones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.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 Den la paz y la tranquilidad a su pueblo. Se levantan, por favor. Así como van, así como van, nomás se dan la vuelta. Van a la, a la puerta de la ermita, se regresan y se la pasan a sus mayordomos, por favor. Despacio, por favor. La bandera grande va adelante. Por favor, por favor. Adelante, la van a Por favor. Que ya casi no los dejan pasar por favor Se va usted a quedar parado, señor Mayor mama, y ya cuando vengan usted se las voy a ir pasando a los pobres. Primero van a pasar al altar, primero al altar, por favor, no se les olvide. Primero pasan al altar y luego ya pasan. A ver, ya están. Que, bueno, de miedo, todos, ¿no? Sí, sí. te voy se se se a viendo. bien. Los caballos de viento. de no, la no, no, no, no, la no, se no, no, no, no, no, no, no, de Jesús. Así, así, así, así. Nosotros Padre nuestro. Un aplauso muy fuerte y una guía músicos, por favor. Nuestras penas de alegría. Entraba con nuestro Padre Bendito, bendito. bendito Los Ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito. Salvan a Dios, todos bendito bendito sea Dios. Los ángeles danzan, salvan a Dios. Los ángeles danzan. La banderita, la solita, por atrás de la bandera grande. La... Por favor, acaba atrás de la bandera, por favor. Ya se persinero. Primero dense la vuelta, la se persigan, van y se dan la vuelta, por favor. Si ¿Sí son tan amables. Sí. Estas banderas van en cruz. Estas banderas van en cruz. Y, van a, y van atrás. Las chiquitas va atrás de la grande y las otras dos van atrás. Sí, esta base, por favor, si ¿Sí son tan amables, por favor. Así. Persínense, se levantan se van a dar la vuelta y la siguen pasando por favor a sus, mayordom a sus mayordomos Acomódense. ándele así eso así se entendieron ahora sí a darse la vuelta por favor una Diana músicos y un aplauso muy fuerte para esta mayordomía esta es la nueva mayordomía del señor San Antonio pero apláudanles fuerte porque como que Sí, Otro aplauso muy fuerte Músicos ¿Qué pasó con las dianas? Por favor Ya no están los músicos Ya se fueron no les pagaron. Sigan pasando, por favor, los mayordomos. ¿Eh? Ya les dije, una diana músicos, por favor. los músicos? Perdieron. La sola atrás. Sí, sí, sí. Se perdieron los músicos tuyos, sí, veo. Y se van a dar la vuelta y la siguen pasando, por favor, así como están. Ahora ya, sí. cuidado, cuidado. Por favor, por favor. Eso sí, ya ven, ya aprendieron. Sí. Ya. Un aplauso muy fuerte para esta nueva mayotomía del señor San Antonio, por favor. Yo creo, Jesús mío, que estáis en el altar. ¿Ya no? La vuelven a agarrar ustedes como la recibieron, por favor. Los ángeles. Ya no, ya no se van a hincar, por favor. Ya no, no, no, no se más se ven? ya no, no se van a hincar. Sí, que agarren su bandera como la recibieron, por favor. ¿Quiénes son los que agarraron las banderas, chiquitas? Cuando recibieron los primeros, por favor, los primeros. ¿estaba con ellos? Por favor, así como recibiera ¿Ya? Ahora sí En este momento vamos a pedirle por cada uno de todos ustedes Y que Señor San Antonio los ayude con este compromiso que ya tienen con Él Vamos a pedirle a Él porque cada puerta que toquen sean atendidos Para que los apoyen Vamos a pedirle por cada uno de sus mayordomos porque no los dejen solitos. Vamos a pedirle porque todo les salga bien de aquí al 13 de junio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y líbranos de todo mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues, miren, Mayor, lo mucho que les puedo decir. Hay que trabajar mucho, mucho. A mí me da gusto conocerlos, yo no los había visto, pero veo que detrás de ustedes hay mayordomos que saben de esto. Yo le voy a pedir a mis patrones que los ayuden con este compromiso. Miren, él no quiere dinero, ni quiere riquezas, ni quiere castillos buenos, ni quiere bandas buenas, ni quiere grupos. Él lo que quiere es que lo quieran, Que lo reciban de todo corazón en su casa, eso es lo que él quiere. Él lleva sus cosas, me parece que él tiene todo lo que él necesita eh, Lo principal es su comida, su misa, su banda, sus cohetes Si no hay para Castillo, no se hace Castillo Lo que él quiere es que lo quieran mucho, eso es lo que él quiere Yo les diría a todos los mayordomos que están aquí, miren yo se los digo por experiencia Yo les sirvo al señor San Nicolás desde el 85 para acá He visto muchas cosas. A felicitar a la mayordomía saliente de señor San Antonio. Ellos les van a dar gracias porque el día de hoy terminan su compromiso más grande que tenían con señor San Antonio, que es quitar bandera. Y mañana en Tazhua se va a hacer lo mismo. En este momento la mayordomía de señor San Nicolás pasa a felicitar a la mayordomía de señor San Antonio, dándole gracias. De que ellos ya terminaron mañana se hace lo mismo por favor Ricasiel es tan amable en nombre de tu patrón por favor tú también vino vas a pasar las mayordomías de señor San Nicolás por favor en este momento la mayordomía de señor San Nicolás felicita a la mayordomía del señor San Antonio porque ellos primeramente Dios hoy terminan su compromiso y mañana en Tahuadá se hace lo mismo. Una diana, músicos, por favor. Un aplauso, por favor, las personas que están aquí. Estas son las fiestas que el señor San Antonio y señor San Nicolás tienen en Miskiaguala. De estas fiestas sale la cuaresma argentina. ¿Descomposo? allá. De estas fiestas aquí en Misquiahuala sale la cuaresma. Sí. Sí, sí, sí. sí, sí ya. Una, una Diana músico, yo creo que estas mayordomías... También se merecen dos, ¿sí? dianas. una ¿Por qué? ¿Por qué decimos que de estas. Antes que nada le quiero agradecer a todos mi mayordomía por... y los mayordomos de San Nicolás que siempre nos han acompañado en toda esta trayectoria que hemos tenido como mayordomía. Eh, le damos las gracias a nombre de la mayordomía Barrera Pérez. Eh, antemano es un orgullo eh, tenerlos aquí y agradecerles personalmente ya que lamentablemente mi papá ya no está aquí. A su nombre es, eh, les doy las gracias y a todos ustedes que nos apoyaron.